Buenos uh... bon días a todos, una otra vagada. Comencemos Semaket, salvo un blog de continguts del Congreso de Marcas Municipales, y esta vegada el farem de la amada Latania Pareja, fundadora del Retail don desde donde ayuda a los negocios de comercio a que inicien las nuevas estrategias de marketing. A hoy estará acompañada de algunos miembros de la plataforma Mercados Tradicionales, quienes explicarán las nuevas estrategias y retos Avance y después de la crisis y del COVID. Y ascensamente, preámbulos, os dejamos y muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos por participar en esta mesa redonda y por aportarnos vuestros conocimientos y vuestras experiencias. Tania, cuando quieras. Muchas gracias, Marta. Buenos días a todos. Buen día a tu Tom. Gracias por estar ahí, gracias por la participación. Creo que el último dato que me dieron estábamos superando los 280 participantes. Hay gente eh, de diferentes puntos de mercado, e interesados en los mercados a nivel nacional. Y ahora nos viene un bloque muy chulo. Eh, nos viene un bloque con un contenido en el que realmente vamos a, a poder intercambiar experiencias y opiniones. Mirar qué vamos a ver durante, durante este rato, esta hora y media que vamos a estar con vosotros y con vosotras. Tenemos una primera parte Parte en la que eh, Cristina Oliete y también está Delmiro nos van a hacer la presentación de la plataforma de mercados tradicionales. Nos van a hablar de ella, de los proyectos que tienen y, y un poco de aquello que nos puede interesar sobre esta plataforma. Después tenemos un bloque de mesa redonda en la que eh, es un lujo tener a cinco representantes de diferentes mercados municipales a nivel nacional. Luego os presentaré quiénes son la, las caras que veis, que estarán, que estarán por aquí. Y en esta mesa de redonda vamos a hablar de dos cosas, dos temas importantes. Lo primero, oye, ¿qué han estado haciendo durante la pandemia? Que, pues, que les ha funcionado y que podemos extrapolar y aprender de ellos. Y la segunda es pues, cómo están afrontando la, la digitalización, ¿no? el boom del e-commerce, eh, la relación con los clientes, ¿qué, el, qué están haciendo en este sentido debido a la pandemia. En tercer y último bloque lo que veremos será eh, un vídeo del mercado eh, central de Valencia en el que Cristina estará también, que es la gerente del mercado de, de Valencia, estará por si tenéis cualquier duda o consulta. Deciros una cosa, para cualquier pregunta tenemos el chat podéis eh, interactuar y mandar las preguntas por el chat, ¿quién lo va a ver? Solo yo, no os preocupéis si mandáis una pregunta y no aparece por ningún sitio, no cae en saco roto yo las estaré viendo y a medida que vayamos hablando y vayamos desarrollando eh, toda la tertulia con, con los representantes de los mercados tradicionales, las iré poniendo encima de la mesa y os iré dando voz, Vale, así que sin problema, más cosas si nos fuéramos de tiempo, porque como veis eh, hay mucha gente aquí que, y lo interesante es pues, eh, explicar y ver las experiencias. Si nos quedáramos cortos o cortas de tiempo con las preguntas, no pasa nada, eh, se van a recopilar, eh, las tendremos eh, a, raíz de, a través de la transcripción del chat y se creará un documento para, para contestar todas estas preguntas. ¿vale? También tenéis a disposición el, el mail eh, de elsmercat.cat que ahora os lo dejaré también escrito por el chat por si queréis mandar vuestras preguntas sin problema. Y, sin más, yo voy a dar paso a, a tanto a Cristina como a Delmiro, que, que nos van a explicar pues, esto de la plataforma de mercados tradicionales, eh, qué podemos aprender de ella, qué nos, qué nos interesa. Cristina, Delmiro, muchas gracias. Adelante. Hola, buen día. Pues nada, la verdad es que es una, una alegría. no Y tenemos que daros una noticia, ha dejado de ser plataforma. Ahora oh. ya, ya es una confederación legalmente constituida. Desde hace una semana se publicó en el BOE ya estamos legalmente constituida. es una confederación. El nombre nos costó un poco consensuarlo porque en unos sitios se llama plazas de abastos, en otros mercados municipales, en otros se llama mercados de abastos y cada sitio de España se llama de una forma diferente. Al final lo, un poco lo consensuamos entre todos y nos llamamos exactamente Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España. ¿Esto cómo surge? Surge por casualidad, tras un congreso que tuvimos en Canarias, gracias a, a la invitación de Estefanía y al gobierno canario y a todos los mercados de Canarias, donde nos conocimos un poco y a raíz de ahí, pues, pues empezamos a, ent a entrar en contacto, a tener contacto, y luego por un problema específico, en este caso fue del mercado central de Valencia, pero podría haber sido cualquier otro, todos los mercados nos unimos o se unieron en apoyo al, al mercado central. Conseguimos lo que nunca se había unido y es un manifiesto común donde todos los mercados eh, apoyaron, en este caso central, pero que decía, que podía haber sido cualquier otro mercado. Es, eh, gracias al apoyo de todos los mercados, que desde aquí les vuelvo a reiterar el agradecimiento, el mercado central de Valencia en este momento sigue autogestionado, cosa que por igual el 31 de diciembre del año pasado podría, vuelto, podría haber vuelto a la gestión municipal. La voluntad de los vendedores de Meca Central de Valencia en ese momento era seguir autogestionados y todos los, todos los mercados de España nos apoyaron en que la, se apoyara la voluntad de los vendedores. Fruto de este acuerdo, me acuerdo que me llamó Salvador Capdevila, presidente de la Boquería, y nos dijo, Cristina, has conseguido algo que no habíamos conseguido la vida, en la vida, que es que todos los mercados nos, nos unamos y so, me da cuenta de la capacidad y la fuerza que tenemos. A partir de ahí, y dice, tú me ayudas a crearla, nos empezamos a mover y en, en octubre del año pasado tuvimos una reunión en la boquería, donde nos reunimos, pues no sé si en ese momento éramos, pues cuatro o cinco mercados, éramos unas 20 personas, pero seríamos, bueno, no sé, el del mío también estaba, de Vigo, que ahora no me ayudará, y entonces, eh, nos, después de una mañana intensa, una mañana donde todos los mercados fueron muy generosos, en el tema de la denominación, en el tema de, de renunciar a unas cosas y otros daban otras, o sea, muy, yo tengo que destacar la generosidad, firmamos un manifiesto, un manifiesto que, que os lo voy a leer, reunidos en el mercado de la boquería, mercados de diferentes comunidades autónomas, acordamos constituir una plataforma de mercados tradicionales de España, con la finalidad de preservar y defender la identidad de los mercados municipales de nuestras ciudades y pueblos. Creemos que los mercados debemos compartir una voz que nos represente y defienda nuestros intereses, tener visibilidad ante la sociedad y los poderes públicos, cooperar entre nosotros para reforzar y compartir buenas prácticas, Defender la función social de los mercados como servicio público protector de los pequeños productores y de la cultura local. Nos hemos emplazado a constituirnos en entidad jurídica, invitando a unirse a todos y cada uno de nuestros mercados del país con el propósito de que este proyecto sea una realidad. Los mercados municipales son hoy más necesarios que nunca. Pues nos emplazamos el día 25 de octubre y el 9 de octubre salió uno de salió publicado en el BOE, que ya somos confederación. O sea, para mí es un gran éxito. He tenido la suerte de poder trabajar con los mejores. Y, y la verdad es que ya somos una confederación. En este momento eh, tenemos... Mmm, próximamente tendremos una, una asamblea para elegir la primera junta directiva. Y lo que sí que... Quería decir es que aquí caben todos. Caben los pequeños, caben los grandes. Y yo invitaría también a los pequeños. Porque los grandes quieras que no nos escuchan. Nos escuchan porque somos grandes y tenemos mucho peso dentro de nuestras ciudades. Pero los, nosotros queremos dar, dar voz a, lo, a los pequeños. Me he quedado con una frase de Andy Starman que me ha encantado. Que cada mercado crea valor para el resto de mercados. Nosotros, me ha encantado esa frase porque los pequeños, hay que concienciar a la gente a la hora de de tener en la mente eh, a dónde ir a comprar, que se acuerde de su mercado. Tenemos que, que la gente sea de mercado. Me da igual que sea un municipio de 300 habitantes que de un municipio de millón y medio, hay que concienciar a la gente para ser de mercado. De todas formas, a mí me gustaría que Delmiro, que también formó parte de ese manifiesto de la boquería, más que nada lo redactó él a todo esto, <ríe> hoy nos ayudó a redactar, me complementara un poco esto que acabo de decir. Bueno, pues, eh, Cristina, simplemente complementar un poco lo que, lo que estás eh, diciendo y un poco recogiendo la perspectiva y, eh, que has trazado desde el Congreso de Canarias, sobre todo tu impulso y el impulso de Valencia. La verdad es que nosotros en, en Galicia nos, nos enteramos de una manera col colateral eh, bueno a través de, del mercado de, de Orense. Y, y bueno, eh, la verdad es que la iniciativa en sí ya, ya nos parecía muy interesante, casi algo sin precedentes y, y así lo se manifestó en, en la propia reunión. ¿no? Eh, tener una, un grupo, una agrupación de mercados en un sector que en, en general nos caracterizamos por, por estar atomizados, por estar dispersos, por, por no tener relaciones... Eh, es realmente algo sin precedentes, ¿no? Y el propia, la propia declaración de, de la boquería, que, que, que tiene dos verbos eh, que van a definir o, o que tiene que definir la trayectoria de la confederación, que son compartir y cooperar. Sobre esos dos verbos tiene que pivotar toda, toda la relación y, y, y, y toda la trayectoria eh, que se proyecta hacia el futuro de, de la federación, ¿no? Se trata de compartir experiencias, de cooperar entre mercados, de compartir datos, de, de compartir procesos y de compartir información. Eso es fundamental para la supervivencia de los mercados en, en los próximos años. Y quería añadir a eso que también pues, la, la generosidad, de, de, como bien ha dicho Cristina, de, de grandes confederaciones... Y que, y que el haberlo hecho en la boquería también tiene una cierta simbología respecto a lo que suponen los mercados en, en España. ¿no? Eh, esta, digamos que, este germen que nace en la boquería digamos que es un espejo en el que deberíamos eh, mirarnos para tirar hacia adelante todos juntos. Y todos tenemos muchas expectativas depositadas en este proyecto que creemos que saldrá eh, adelante. Muchas gracias, eh, Delmiro y Cristina. Eh, oye, una cosa, y, y si soy un mercado, si soy un paradista o, o, o alguien en una confederación y quiero, quiero tener más información o, o quiero hablar con alguno de vosotros para, para unirme a, a este proyecto, ¿dónde, dónde lo hago? ¿Dónde eh, tenéis algún tenéis, tenéis algún mail, alguna web donde, donde puedan ir a buscar información? Mira, eh, la, la, el correo electrónico nuestro por ahora estamos trabajando con cuenta de Gmail porque personalidad jurídica no hemos tenido hasta hace una semanita o así. Supongo que pronto, pronto tendremos otra cuenta, pero por ahora estamos funcionando con la cuenta de correo electrónico mercados.tradicionales.2019.gmail.com De todas formas se lo puedo para, para facilitar a Silvia y se lo hace llegar a todo el mundo. Luego lo que sí que yo quería complementar es que los estatutos que después, después del 25 de octubre, ya siguiendo un poco la historia, nos reunimos en, en enero de, de este año, pues antes la verdad es que un poco salvado por la campana porque fue un mes antes del, de hecho me enteré yo justo en ese, en ese viaje a Madrid de que, de que existía el COVID, pues en... Nos reunimos y esta reunión fue, fue brutal, de verdad. Fue una experiencia impresionante. Nos reunimos en Madrid, gracias a la Dirección General de Comercio que nos dio las instalaciones, y aprobamos los estatutos. Fue una reunión muy intensa de trabajo, muy, muy intensa. Pero la verdad es que aquí también hay que... Mmm, también un poco señalar y destacar la generosidad de todos, donde unos se dieron... No fue una reunión de trabajo intensa, ahora luego también Estefanía, y Silvia que también y Teresa, perdona, que estuvieron en esta reunión, también nos pueden hablar un poquito. Eh, pero ya aprobamos los estatutos. Aprobamos unos estatutos, añadieron, por ejemplo, la palabra bastos, que no estaba. Y en el, y en el punto de quién puede ser asociado, los miembros, te dice, eh, dice que pueden ser todos aquellos mercados municipales, independientemente de que la gestión sea pública o privada. Lo cual quiere decir que paradistas solo no puede ser, pueden ser asociaciones uh -huh. o federaciones. Lo que no sé que nos hemos encontrado es que hay muy, la, el bajo ahora durante estos, durante este año de trabajo, la verdad es que ha sido también mucho trabajo de búsqueda de datos y todas estas cosas, nos hemos dado cuenta del bajo porcentaje de asociacionismo que hay en los mercados. Solamente yo calculo que ni el 20% de los mercados están asociados. Nos estamos encontrando, pues que en este momento puede haber unos 700-800 mercados en España que tengamos localizados, de los cuales existen asociaciones en unos 200. Entonces, lo que uno de los objetivos de, también de la asociación es que todos los mercados tengan una asociación que represente a sus vendedores y a partir de ahí ya integrarse en la, asociación, en la confederación. Perfecto, perfecto, Cristina. Pues eh, eh, muchas gracias, gracias por la presentación y, y a Delmiro también por, por la parte. He dejado el mail que me has comentado, es eh, mercados.tradicionales.2019 arroba bueno. para todos, para todos los que quieran eh, y todas las que quieran eh, lanzaros. Eh, cualquier pregunta eh, o si necesitan más información. Entiendo que estáis, eh, es, eh, es una buenísima noticia que, que tengáis ya no la, la parte de confederación, entiendo que estáis eh, trabajando pues, en esa hoja de ruta inicial de poder ir eh, configurando pues, la junta, como decías, y los próximos pasos que vais a dar, eh, con lo cual entiendo que a medida que avancéis podéis ir eh, dando más información sobre proyectos. Daniel, me das un segundito? Sí, no, que solamente deciros que nosotros si quieren seguirnos estamos ya, ya podemos facilitar información a través de nuestras redes sociales. Uh -huh. Mercados tradicionales tiene Facebook y Twitter por ahora, Instagram aún no, pero a través de Facebook y de Twitter sí que estamos dando eh, toda la información. Ahí sí que cualquier persona puede entrar. Y luego deciros que ya forman parte de la confederación 10 comunidades autónomas, nos quedan contactar con, con siete. Y con las ciudades de Ceuta y Melilla nos falta contactar, pero ahora como estamos en proceso de, de elección de junta directiva, cuando pase todo ya en noviembre ya nos ponemos en contacto, queremos llegar a las 17 comunidades autónomas, o sea que sí. cualquiera comunidad autónoma que en este momento no, no sé, por lo que sea aún no hayamos contactado, pues los invitamos a que a través de esa cuenta de correo electrónico para dejarlo claro Cristina, que es una pregunta que está saliendo por el chat, eh, nos dicen entiendo que quien se debe asociar es el mercado es decir, la asociación o la comunidad dice, pero los gerentes también a ver, quien se asocia es el mercado la asociación, perdona la asociación del mercado nosotros aparte tenemos en los estatutos lo que tenemos es una dentro del estatuto tenemos una especie de gabinete técnico Vale, sin voz, pero sin voto, y vamos a crear una especie de gabinete técnico, para que lo estén buscando los no estatutos mientras hablo con vosotros. Eh, que los, El gabinete técnico estará formado por eh, gerentes de mercados, técnicos de mercados y asistentes dinamizadores o técnicos de comercio propuestos por los órganos competentes de cada asociación. O sea, que ese gabinete técnico... Eh, por una parte, la asociación tiene que decir quién va a representar a la asociación dentro de la asamblea uh -huh. y, por otra parte, la asociación, a través de sus órganos de, de decisión, ya sea junta directiva o asamblea, también dirán qué persona forma parte de ese, de ese gabinete técnico. O sea, el técnico no puede entrar a solas, llamarnos y decirnos uh -huh. quién es. Claro. Tiene que ser la asociación quien diga que, el, que delega o que quiere que ese, ese técnico forme parte del gabinete técnico. Perfecto, pues creo que con, con esto ya queda eh, clarísimo, recordaros que tenéis el email eh, en el chat y recordaros también en las redes sociales para todos y todas las que queráis más información eh, y si os parece eh, vamos a empezar, a, a, voy a presentar al resto de los ponentes y participantes de esta mesa redonda porque seguramente que, que a medida que vayamos explicando los casos pues va a salir más, más información y seguro que entrelazada con con lo que estáis comentando. Mirar, vamos, eh, vamos a hablar ahora eh, principalmente de qué es eso